Quiero agradecer, agradeceros que hayáis organizado estas fantásticas jornadas. Eh, gracias al a público asistente por haber venido. Eh, estoy muy emocionada, mi compañera Inma y yo estamos muy emocionadas. Y os damos las gracias en el nombre de, de toda nuestra asociación. Se van a llevar una sorpresa ahora, que se lo vamos a decir por Telegram. <risa> Bueno, eh, nuestra lucha será desde, desde las aulas eh, ya sabemos que todo es muy difícil porque en las series todo está escrito eh, hay una jerga maravillosa eh, los conceptos aparentemente están definidos pero nosotras lo que vemos es es la práctica diaria y el en aula ¿no? entonces si mi compañera quiere decir algo por favor yo solo deciros que otras, coeducar es llevar el feminismo a las aulas. Y, y estamos preparando y nos desde el activismo con esa doble o triple jornadas que llevamos las mujeres, pero convencidas de que nuestra lucha es la lucha del hoy y es la lucha que necesitan nuestras niñas y nuestros niños para vivir en una sociedad justa real, de igualdad real y, y para eso pues uh, estamos y, y...